Hola, en este video vamos a hablar sobre la estrategia número uno para que sepas cómo funciona y cómo utilizar en las sesiones en vivo de All In. Bueno, primero vas a tener que elegir una cantidad fija para toda la sesión que estés dispuesto a arriesgar. ¿Y por qué yo digo dispuesto a arriesgar? Porque nosotros siempre pensamos en doblar, triplicar nuestro capital y, y, y cuando eso no pasa nos sentimos muy mal. Pero esa no es la mentalidad correcta de pensar, eh, una mentalidad con éxito, exitosa. La manera correcta sería, mira, estipular un valor porque si yo, por ejemplo, quiero participar de la sesión en vivo o LEN, yo vengo con, digamos, 50 dólares. Y yo digo, estoy dispuesto a arriesgar, a perder esa cantidad, aunque no quiera perder. Y obviamente vamos a hacer lo, lo máximo para no perder, pero yo estoy listo para perder esa cantidad. Más que eso, yo salgo y ya no hago más operaciones durante el día. ¿okay? Pero si no tienes esa mentalidad, si solamente enfócate en la cantidad que quieres hacer, Acabas perdiendo dos veces. ¿Qué, ¿Qué quieres decir con eso? Por ejemplo, ah, yo quiero hacer 200, 300 dólares o triplicar mi capital en una hora. Y cuando esto no sucede, nosotros frustramos no solamente de perder la meta que tuvo, el deseo que tengo, pero también perdí mi capital, los 50 dólares que había traído para la sesión y eso puede causar que salga de mi eh, gerenci eh, gerenciamiento de riesgo. ¿okay? Entonces es muy importante saber la cantidad que quieras perder para participar del All-In. Y también tiene que establecer un objetivo de ganancias. ¿Cuánto me gustaría ganar? ¿Okay? Obviamente no voy a poner... Quiero hacer 100 veces la cantidad de 10 dólares. Eso no va a pasar. Algo que sea uh, posible, ¿ok? Y obviamente seguir ahí uh, directamente. Pues vas a dividir este capital, esa cantidad, entre 10 partes, ¿ok? Eso te voy a explicar en, lo próximo, uh, en la próxima parte. Y si pierde la primera operación, usaremos una martingale. ¿Qué quiere decir eso? Eso a veces, si haces ya parte y si utilizas las señales binarias de ProTrade Hub, sabes que utilizamos dos martingales, no más que dos. ¿Ok? Y en esta estrategia, estrategia 1, vas a utilizar solamente una martingale, ¿ok? No más que eso. Muy importante. Y eso es cuando duplica la primera operación y coloca otra operación en la misma dirección. Entonces, sí. Si eh, empezaste con la operación de un dólar y perdiste, va a entrar para la otra vela con el doble, que serían dos dólares y si perdes ahí, ahí se quedas, ok, no, no, no vas a hacer más un otro martingale ok, ahora déjame enseñarle en la práctica cómo eso va a suceder bueno, acá tengo una, un spreadsheet que explica un poquito sobre la estrategia la estrategia es la estrategia de martingale con una martingale y pusimos aquí un mínimo de 10 dólares o puede poner la cantidad en la moneda que esté utilizando vas a dividir en 10 veces en 10 partes y el objetivo es sacar o obtener 40% de, de su capital que traíste para la sesión ok el payout Fíjate en esto, es no, ma, no menos que 70%. ¿Y por qué puse menos de 70? No menos que 70%. Es que tenemos varias plataformas y corredoras. Y uh, menos que 70, eso no, no es muy bueno. ¿entienden? Tenemos plataformas como IQ Option que pagan 80, 87, 90%. Pero hay Packet Option que, que, que tiene payouts menos que 70% entonces no utilice esa señal se si en tu plataforma le están pagando menos que 70% ok bueno entonces la primera operación va a ser uh, si tengo 10 dólares y dividí en 10 entonces la primera operación se lo voy a hacer con un dólar ok y si gano de volada entonces la eh, la ganancia que, que hago con un payout de 80% sería un 80 centavos ok y si qué pasa si perco en la primera operación entonces obviamente utilicé un dólar perdí ahora voy a doblar mi capital inicial que serían dos dólares y voy a hacer la martingale para la misma dirección y se si gano a través del martingale tengo de ganancias un dólar y 60 centavos menos la que perdí que sería un dólar y me quedo con ganancia de 60 centavos ¿okay? 60 centavos aquí y aquí puse un escenario utilizando por ejemplo uh, si por ejemplo si tienes todas todas las señales son 10 una tras la otra uh, que ganas de volada entonces va a ser un promedio de 40% de tu capital que serían los 10 dólares ¿okay? serían 14 dólares eso sí si ganas sin martingale y si ganas todas en el peor escenario pero todavía ganadas con martingale que le lleva ahí, que, que le da un retorno de, de 60 centavos. Entonces va a ser un promedio de 30 por de ganancias. Ok, entonces aquí como ejemplo está el 13 dólares. Ok, y pusimos aquí el worst case scenario, como el peor, peor escenario que te puede pasar. ¿Qué, ¿Qué sería? Obviamente perder el capital que traíste para la sesión, que serían los 10 dólares. Y para que eso pase, uno tiene que eh, tener 10 pérdidas consecutivas, quiere decir una tras de la otra. Tienes que perder 10 veces para que perda todo tu capital. Eso es muy difícil de pasar. Uh, puede pasar. Todo es posible, sí, pero es muy difícil. Otra cosa sobre la la. Uh, Cuánto tiempo se va a durar uh, las sesiones? Queremos hacer entre una y una hora y media, no más que eso. Y, como, y, dar, y tener por, por lo menos 10 señales o 10 operaciones. Pero hay días que si el mercado no está muy bueno, podemos uh, terminar entonces la sesión antes, coger tres señales o algo así y ya salir porque no se puede operar en este día que está muy malo o algo del tipo. ¿okay? Entonces solamente eso. Ahora tú tienes que estipular eh, el, la cantidad que quieres entrar en la sesión, 50, 100, 500 dólares, la cantidad que quieras, dividir en 10 veces y después seguir Ahí las señales, ok, ahora vamos a pasar los pros, en los próximos videos vamos a hablar sobre la parte más técnica de configuración de esta estrategia y después uh, tienes que también mirar los videos de la corredora que escogiste y que ten, ten, uh, tenemos acá uh, como recomendación de ProTrade Hub, ok, muchas gracias y nos vemos por ahí